Muy buenos días, amigas, amigos, gracias por acompañarme. Eh, soy Humberto González y estoy transmitiendo hoy a través de el canal de Repúblicos TV, eh, Parte de Guerra y mi propio canal de Periscope. Eh, les invito para que por favor se eh, suscriban a nuestro canal de Repúblicos TV, eh, donde eh, ustedes podrán recibir eh, actualizaciones, notificaciones cada vez que nosotros eh, ponemos algún tipo de contenido nuevo. Eh, hoy vamos a analizar el contexto del de evento eh, de la, del fraude pues, que ha perpetrado la falsa oposición eh, siguiendo el ejemplo eh, del régimen chavista. Eh, el fraude, eh, la estafa que hemos calificado, eh, que ellos han llamado la consulta. Eh, la consulta eh, fue simplemente eh, un evento donde se trató de dar la impresión de que la falsa oposición podía movilizar a una cantidad de venezolanos eh, para apoyar una agenda que a la final no eran ni siquiera las preguntas que estaban allí. Las preguntas en sí mismas eh, eran una burla eh, para los venezolanos porque lamentablemente eh, se hace pues una reiteración eh, como si no hubiese pasado nada en los últimos tres años, de las preguntas que fueron hechas en otra estafa perpetrada por esta falsa oposición en el 2017, con otra consulta similar, eh, esta vez pues, preguntando obviedades tales como eh, si la gente está de acuerdo o no eh, con sacar a, al chavismo del poder, eh, por supuesto, se dejaba implícita la idea de que, aunque no se decía en forma clara, que una de las preguntas indicaba que si la gente pues, estaba de acuerdo en que eh, la, la falsa oposición pudiese continuar eh, al frente del amponato interino. Y en fin, eh, en realidad, eh, estas preguntas lo que ocultan es la agenda real que tiene Leopoldo López y Juan Guaidó, que no es otra cosa sino eh, utilizar esto para endosar un apoyo a la posición que ellos quieren defender, que es ir a negociar con el chavismo para hacer un gobierno, ellos lo llaman de unidad nacional, sabemos que va a ser un gobierno de destrucción nacional, porque es un gobierno con la gente que ha destruido a Venezuela, que no son otros que los propios chavistas y la gente de la falsa posición. Entonces, eh, estos resultados simplemente se quieren hacer ver cómo, eh, si la gente, los venezolanos, eh, salieron masivamente a apoyar la agenda de Leopoldo López, eh, de buscar unas condiciones electorales mínimas, de ir a, a unas eh, supuestas elecciones y de finalmente repartirse el poder con el chavismo eh, en forma, digamos, <coughs> perdón, desvergonzada, como él mismo lo ha admitido. Él ha ido a diferentes foros públicos y ha defendido esta tesis, porque él cree que esta sería <coughs> perdón, una tesis, digamos, salvadora del país, eh, cuando en realidad lo que están haciendo no es otra cosa sino justificarse ellos. En este desarrollo, en este proceso, por supuesto, eh, hay eh, bonos, hay agregados, hay eh, recompensas adicionales. Y en esto se ha convertido pues, el ambonato interino. Eh, ya sabemos que eh, ellos están manejando una gran cantidad de dinero, que es el, eh, los recursos que el chavismo no puede manejar desde Venezuela porque tienen las cuentas bloqueadas, congeladas, eh, y estos son los recursos que está utilizando la falsa oposición. El evento que ellos anunciaron ayer realmente es, es lastimoso para ellos como organizadores, pero podemos decir que una vez que se examina, una vez que se ve la evidencia, se constata que muy poca gente fue a votar, y de eso es algo que tenemos que comentar eh, sobre las cifras que ellos mismos dan, eh, yo creo que hemos logrado un nivel donde la gente eh, tiene más madurez y más conciencia del engaño que significa la falsa oposición. Eh, yo no voy a decir que nadie votó, porque no decía eh, alguna gente fue a votar, eh, lo que ocurrió ayer es simplemente la versión de la falsa oposición de lo que es un fraude electoral. Lo que ellos han hecho es simplemente eh, copiar el modelo chavista de fraude. Para no quedarse atrás, pues ellos han articulado su propio fraude, al igual que el chavismo, la falsa oposición eh, de Juan Guaidó y de Leopoldo López, han articulado eh, una manera, de decir que la gente fue a votar, no hay manera, no hay forma de verificar cuántos fueron a votar, a dónde fueron a votar. Eh, las imágenes que han salido eh, fueron imágenes eh, de foco cerrado, de close-ups, que llaman los entendidos en la materia, eh, que reflejaban muy poca gente votando. Entonces, eh, inclusive eh, uno de los voceros, la doctora Mármol de León, eh, decía que, bueno, que los resultados no se podían tomar en serio, que no se podían verificar porque esto eh, era una consulta, no era una elección. Entonces eh, ellos de esta manera lo que intentan es engañar a la gente en su propia cara eh, porque no pueden hacer otra, no pueden desconocer que realmente al igual que en el fraude electoral que organizó el chavismo, más del 80% de los venezolanos no participaron. Si nosotros damos por cierta que son absolutamente falsas pero vamos a suponer por, simplemente por, para este análisis supongamos que las cifras que da la falsa oposición fuesen ciertas supongamos que eh, hubo eh, una movilización de más o menos eh, 6 millones de personas eh, que ellos dicen que 3 millones se movilizaron en Venezuela y otros 3 millones eh, en forma digital, fraudulenta, etcétera, y otra gente en el exterior bueno, ellos están reconociendo según sus propias cifras que prácticamente el 80 porque 20 millones aproximadamente 20 millones 700 mil venezolanos inscritos para votar de los cuales según dicen ellos votaron 6 millones eh, no es cierto eh, no es cierto y lo podemos ver en las imágenes pero además tenemos que ver eh, la, la realidad que está viviendo venezuela es lo mismo que pasó con el chavismo eh, hace una semana ¿A quién le van a mentir de que la gente salió a votar? Estamos hablando, para quienes no saben lo que está pasando en Venezuela, Venezuela es un país donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua, donde no hay transporte, donde no hay gas, donde no hay manera materialmente de movilizarse a ninguna parte, pero milagrosamente el chavismo dice que se movilizaron 5 millones de personas, la falsa oposición dice que se movilizaron 6 millones de personas. Absolutamente falso. Yo creo que por las limitaciones materiales, en primer lugar, y en segundo lugar, por la convicción de millones de venezolanos de el fraude que se está eh, perpetrando, del de colaboracionismo de la falsa oposición, la gente decidió de manera consciente y militante no ir a votar, no prestarse para la, el, el fraude electoral del, de la, del chavismo la semana pasada y para la estafa electoral de la falsa oposición, que ellos eh, trataron pues de presentar como, como un éxito. Eh, y la, la realidad es que nosotros podemos estimar de que la gente que se vio en las colas, en Venezuela debe existir más o menos eh, un millón de personas, donde yo calculo que más o menos la mitad, unos 500 mil, eh, son el LUM que depende directamente del chavismo. Esa es la gente que ellos pueden movilizar, es la gente que recibe dinero, dádivas a través de las cajas club, a través de las misiones. Eh, es la gente que ellos pueden articular para, digamos, eh, poder eh, movilizarla y dar la impresión y armar una fotografía de que la gente está votando. Con la falsa oposición ocurre algo muy similar. Yo creo que estamos hablando de más o menos unas 500 mil personas, de activistas pagados, es la, es la clientela, es el lumpen electoral, tanto de el régimen chavista como de la falsa oposición. Recordemos que esta falsa oposición tiene además, eh, digamos, el acceso a estos recursos, a cantidades de dinero, ellos embaucaron a la gente en las elecciones de gobernadores, eh, tienen muchas maneras de, de, de financiar, y los, las únicas personas que están celebrando en las redes sociales la, la consulta de la falsa oposición como si fuese una victoria, son las personas, en primer lugar, que están tarifadas. Los palangristas, los que dependen de la nómina de Guaidó y de Leopoldo López, que son los que salen como a decir que son la voz de Venezuela, pero en realidad son la voz de su propio interés. Ellos están defendiendo su arepa, están defendiendo su bozal, están defendiendo eh, simplemente su derecho a seguir enquistados, parasitando de los bienes de la nación venezolana. Este universo de venezolanos, más o menos de un millón de venezolanos, eh, son los parásitos, son el lumpen tanto del chavismo como de la falsa oposición que deben ser los primeros que hay que liquidar en un cambio de régimen político porque eh, son los que se encargan de hacerle la propaganda al régimen político. ¿En qué coincide tanto el evento del de régimen chavista la semana pasada y el evento que anunció eh, este grupo de la falsa oposición el día de ayer? Ambos coinciden en la defensa absoluta, y irrestricta e incondicional de la, de la Constitución chavista del año 99. Esto quiere decir que ellos representan exactamente los mismos intereses. Todo lo contrario a los intereses de la nación venezolana, por eso la gente no podía salir a refrendar, eh, simplemente por el hecho de que la falsa oposición llame a una consulta que eh, ha sido, eh, digamos, eh, ejecutada de manera completamente fraudulenta lo que se vio ayer en las fotos las fotos que sacaron fue prácticamente un evento interno de voluntad popular y de primera justicia donde salía la gente inclusive con sus camisas con sus franelas eh, la gente tarifada es la gente que salió a prestarse para estas esta fotografías estas imágenes pero la inmensa eh, mayoría de los venezolanos eh, no podía eh, hacerse parte de lo que ha sido eh, una farsa. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es hacia dónde vamos, qué es lo que intenta hacer eh, la falsa oposición con estos resultados. Estos resultados se van a, a tratar de imponer los diferentes mecanismos a través de los portales, eh, redes sociales, eh, que, de gente que depende económicamente, que, que son parte de la nómina de la falsa oposición, como si fuese un resultado. Eh, que es eh, definitivo, que es vinculante, no, la realidad, eh, lo, lo realmente existente en Venezuela es que hay un régimen, que es el de Nicolás Maduro, que es un régimen que representa eh, el, el chavismo y que es el régimen que hay que derrocar, ese es un régimen que no va a salir por vía de negociaciones ni va a salir con condiciones electorales mínimas, ni va a salir como alguna gente ha sugerido que a partir de la consulta entonces ahora hay que hacer otra consulta y no se sorprendan con esto, ya eh, porque la, la, la tesis, la, la, el, el problema de, la, de esta estafa continuada es que ellos siguen encontrando formas para seguir estirando la jugada y seguir dan, tratando de engañar a la gente. Ya están hablando de que el próximo año habrá otra consulta. ¿De qué se trata esa nueva consulta que va a ser la falsa oposición? Bueno, hoy, ahora ellos van a inventar otro eh, un referéndum, supuestamente, eh, para dar una opinión y decirle no a Maduro. En eso se nos va el tiempo. Y mientras estamos, eh, digamos, eh, siendo víctimas de la estafa de la falsa oposición, ocurren desgracias como la de eh, estos, eh, eh, la desgracia y la tragedia que ocurrió hace unos días donde unos balseros venezolanos tratando de, de salir hacia la isla de Trinidad, eh, donde inclusive había niños, eh, bueno, fueron víctimas de esta desgracia, fallecieron, naufragaron, fa fallecieron, eh, y es un evento que esto no conmueve, por supuesto, a la fibra ni de chavistas ni de falsos opositores, porque ellos están prácticamente en su lucha para seguir enquistados, parasitando de, lo, de los... recursos. Recursos que, que derivan de la nación venezolana. Entonces, mientras Venezuela trata de luchar por su supervivencia, estos dos grupos que representan un único régimen político lo que quieren es seguir enquistados. Lo importante es entender que la falsa oposición tiene una agenda que no es otra sino el sostenimiento del régimen político chavista. Así lo ha dicho Leopoldo López y para este propósito es que van a usar los resultados. Eh, vamos a decir fraudulentos, los resultados maquillados, eh, inflados, como les ha dado la gana eh, de esta consulta, que se van a presentar pues como eh, un cheque en blanco para ellos decir que pueden seguir al frente del de amponato interino. Lo real es que el amponato interino debe tener sus días contados porque no podemos pensar de que los países, y en especial Estados Unidos, va a seguir, va a continuar. Eh, digamos, eh, apoyando todo lo que ha sido un inmenso lobby eh, de corrupción eh, y lo, lo otro es que eh, los venezolanos tenemos que prepararnos para poder producir esa necesaria insurrección civil que debe desembocar necesariamente en la salida por vías de facto, por vías de fuerza del régimen chavista. No hay otra manera, digamos, de plantearnos eh, la salida del régimen chavista que no sea... ...por las vías de fuerza y lo que yo quiero recuperar como el balance de esta jornada... Eh, ...de los últimos días es la actitud eh, patriótica, determinante, valiente, decisiva... ...de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy por hoy tienen la convicción de pararse frente al fraude del chavismo... ...frente a la estafa de la falsa oposición para poder comenzar a construir eh, una referencia distinta y que esto signifique el comienzo y la construcción de una nueva república de Venezuela. Una república que esté libre del de estado de partidos, pero fundamentalmente libre del parasitismo, de los parásitos, del chavismo y de la falsa oposición. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, espero verlos en una próxima oportunidad, y les pido una vez más que nos acompañen en los diferentes canales, sobre todo en el canal de Repúblicos TV, al cual les pido se suscriban para que reciban las notificaciones cada vez que presentamos contenidos eh, nuevos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.